Gonna run me down with that thing. ¡Hey! Muy buenas monstruitos, y todos, hoy os traigo un nuevo vídeo y estamos de nuevo en We Happy Free y si no os acordáis, pues terminamos aquí en las vías del tren, que estamos ahora mismo, ¿vale? Y eh, salimos de ahí arriba, ¿vale? De aquí arriba Así que vamos a continuar No sé... ¡Hala! ¡Hostia! Corre, ¡Corre, por qué no puedo correr? No puedo correr, Vale, es que tengo mucho peso ¡Uf, <risa> Eh, me acabo de meter aquí Pero no sé si este es el camino principal Vale, está atajada Vale eh, La máquina esa yo creo que me, que me mata ¿eh? Como nos toque Así que me he venido a aquí Vale, por aquí no tengo mucho más que hacer Ahí le puedo... aquí O sea, puedo tirar esto, no, no puedo hacer nada para A ver la puerta está también está trancada, así que no puedo hacer nada, y por aquí no tengo mucho más que, que hacer, ¿no? Se parece mucho a donde hemos estado antes. Vale, y tengo que activar los tres interruptores. Esto, esta es la misma máquina que me, ha, me está persiguiendo, me parece que está abajo. Y vale, ahí tengo una rueda que estoy viendo desde aquí, vale. Creo que tengo demasiado peso y por eso no puedo correr. Así que voy a tirar algo, aunque no me guste de tirar las cosas. Eh, es que estamos a 56, vale. Como estáis viendo, tengo la máscara del, de la misión anterior. Y las armas es que no las puedo tirar. Esto es un objeto de misión, así que no puedo tirar nada de eso. Eh, vale, pues sintiéndolo mucho vamos a tirar todas las cosas estas. Eh, linterna, con una que tenga me vale Y los petardos que los vamos a tirar Porque es que no lo utilizo para nada, ¿vale? Y además que pesan bastante eh, Las bombas igualmente las voy a tirar Y así ya puedo andar, ¿vale? Uy, uy, uy, uy que se ha puesto loco Vale, por aquí no me deja Entonces tendré que ir por aquí seguramente Exactamente Y vamos a girar la válvula A ver qué, qué es lo que pasa a ver ahora me aparecen ahí como dos enemigos si os estáis dando cuenta ahí arriba y por aquí no puedo ir o oh, sí. ah vale mira aquí tengo otra válvula perfecto y no tiene pinta de que haya mucho más por aquí ¿verdad? ok pues voy a comprobar antes de irme de esta zona eh, De nuevo Ah mira, aquí tengo la, la otra válvula de la que falta Perfecto Aquí voy a comprobar Vale, ahora eh, He podido activar esto pero no sé lo que ha hecho ¿vale? Así que vamos a bajar de nuevo a donde estábamos antes Espero que la máquina no esté aquí justo en la puerta Vale, está ahí Uf, vale, vale, vale Viene viene hacia, hacia nosotros Vale, vale, vale La máquina hay que tener cuidado con ella No sé si coge algún petardo e intento tirárselo Ahora que estamos A ver en el 3 Tengo el silbato este de policía Ahí está la máquina Vamos a intentar pasar ahora Vale, vale, es que está ahí el tío Perfecto, pues tenemos dos zonas a las que podemos ir Y... Ah, vale, eso no hay nada, Y el tío sigue ahí, ¿eh? Sort of vale. Pues se supone que estas son las zonas que están dañadas Las rojas Vale, y tendríamos que activar el... a ver Vamos a coger esto y a ver qué es lo que me ha dado. Solicitud de urgencia de júbilo vale. Querido astro, por lo visto, trabaja, vale. Eh, muy floja. Vale, si no os acordáis de por qué estamos aquí en este sitio. Eh, hicimos la de las misiones principales, ¿vale? Lo del traje el mono de trabajo. Y. mira, aquí tengo. Ah, vale, vale. Hostia, que me, me, me impulsa. Ok, vale. Que hicimos lo del mono de trabajo. Y al final, pues terminamos aquí dentro, ¿vale? Lo de la estación de tren. Esto que. Ah, vale, vaya más arriba. Vale, pues yo supongo que, que desde aquí arriba podré coger la máscara de esta de gas. ¿no? Porque, como ya estáis viendo, ahí tengo una máscara de gas. Y creo que esto es un pase. Pero tengo que desactivar ese eso primero. O intentar pasar por debajo. También. Puedo pasar por debajo, ¿vale? Vale, tengo. El tercer interruptor activado. Perfecto. Y voy a mirar por aquí a ver si tengo oro. Chicos, si os está gustando el contenido del canal, eh, ya sabéis darle un like y compartirlo con vuestros amigos para que ellos conozcan oh, si no el, no el canal. Y no se olviden de suscribiros. A ver, a ver qué tiene este, el tío este. <coughs> vale, ta eh, tarjeta de lavado de coche. Perfecto. Abajo no he mirado bien Voy a mirar a ver si tengo algo también Y creo que ya... Vale, tengo otra vez exceso de peso Y por aquí creo que no tengo nada más para tocar, ¿no? La caja de esto me parece sospechosa Exactamente Kit de mejora de estación Perfecto Podemos mejorar ya la estación de trabajo Vale, ahora voy a ir un poquillo lento, pero bueno Espero que la máquina no esté por aquí ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Uy, vale Supongo que por ahí podré ir por esa puerta Así que ahora cuando se dé la vuelta, la máquina Voy a probar primero por esta zona Ya que he conseguido... No, que había conseguido como un pase pero no, no me da la opción Vale, viene de nuevo Así que ahora cuando vaya hacia adelante la máquina, pues iremos detrás, ¿vale? Vale, vamos a ir detrás de, de la máquina. Y espero que no se dé el tío la vuelta, porque si no la hemos liado un poco. Y nos vamos a meter aquí, ¿vale? Ahora ya cuando pase... De nuevo, otra vez Entraremos a la sala aquella. A ver, por aquí puedo. Ah, mira, ya puedo abrir la puerta esta, perfecto. Y tengo aquí otro interruptor. Vale, me falta un solo interruptor. Que no sé dónde está. Creo que ese es de ahí. Vale, una granada eléctrica. Vamos a intentar tirarle la granada de esta eléctrica al, a. la máquina. A ver si. A ver qué pasa. Esto... ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú que Y... No sé, voy a tocar esto otra vez Pero no tiene pinta, ¿verdad? La putada es que como coja más peso No puedo saltar Entonces... eh. Vale, voy a probar primero A ir a... hacia la zona aquella Ahí va, el tío este Perfecto Y... Vamos corriendo En la medida de lo que cabe Hostia, mierda Vale, vale, vale, vale, vale. Pues nos vamos a meter aquí, ¿vale, gente? Aquí, que no nos vea Detrás de la pared Y si no, le, in le intento endiñar con la, la granada esta eléctrica, ¿eh? A ver, ¿dónde está la granada eléctrica? Que me la equipe eh, Filtro de agua Puedo hacer también filtros de agua, perfecto Como ya estáis viendo, tenemos bastantes trajes para hacernos eh, eh, eh, eh. A ver... Punto de habilidades, tenemos 7, cosa que no podemos gastar todavía... Creo que sí que puedo gastar algún punto que otro, ¿vale? Y vamos a cogernos, por ejemplo, estos dos, que son de sigilo. Así no tenemos ya problemas por si nos hace falta el sigilo y lo tenemos más avanzado, ¿vale? Como de todas formas hay que conseguir todas las habilidades, pues ya las vamos consiguiendo. Eh, eh, eh, a ver... Si no sabéis dónde estamos, estamos en esta zona del mapa, ¿vale? En, en Yor... Vale, y viene la máquina Espero que no me vea ¿eh? A ver, ¿dónde está mi granada? Que es lo que me quería poner antes de nada En el inventario Y esto... Vale Tengo una solamente, ¿no? Granada eléctrica Una granada eléctrica que puede usar contra personas o vehículos Incapacita temporalmente a quien se encuentre A su área de... ¿vale? Podemos lanzársela a la máquina, ¿eh? Eso sí, ah, vale Ahí la tenía ya seleccionada Pero la he, he... pasado de largo Vale Vale, se ha ido ya la máquina Ay, que viene, que viene, que viene Que viene Que viene, que viene? Viene? Viene? Viene? viene Vale Vamos a entrar aquí Vale, perfecto Cierra, cierra Vale, hemos entrado aquí ya Y... Eh, no... Ahí tengo otra. Vamos a coger la, la máscara y a ver qué nos cuentan. Percy, what are you doing? I'm swimming. Oh good Christ, where are your clothes? Percy, where are your clothes? Se ha quedado un poco bugueado, ¿eh? Porque sigue ahí... Eh, diciendo lo de la historia Oye, Vamos a leer esto Que hemos cogido Y la radio la puedo dejar vale. Sé que me estoy llenando Un montón de mierda Los bolsillos Y no, no es bueno Porque no puedo correr Ni puedo saltar Ni puedo hacer nada. Vale, una jeringuilla vacía Y nada más, ¿verdad? Vale, por aquí ¿Qué pasa agachado? Porque. Es que ya lo estáis viendo, ¿no? No, acaban de tirar. Perfecto, ¿eh? A ver, Vale, tengo aquí las válvulas. Que yo supongo que serán para pa apagar eso. Ahí está. Ya se ha apagado eso. Perfecto. Y vamos a continuar. ¡Ah! ¡Qué cabronazo! Tu prima en braga, de verdad. Eh... <risa> Que... Pues no sé por qué... Ah, vale, porque esto tendrá un tiempo, seguramente Para poder desactivarlo Y yo como voy más lenta que el caballo del malo A ver Que no se ha terminado de generar ¿Exacto? Nada, eh, vale, vale, vale Me hace falta soltar algo Porque es que si no, no podemos avanzar, ¿vale, gente? Así que vamos a soltar Caca que tenga por ahí Que no quiera eh, daña los pies de los rivales Esto, fuera Vamos a tirar las cosas que no queramos, ¿vale? Porque eh, eh, eh, tengo aquí una batería Que esa la debería de vender, pero bueno eh, El kit de estación, por supuesto que no lo vamos a tirar Y es que no puedo tirar muchas más cosas Porque es que de verdad No, no sé qué me pesa tanto en el inventario Tengo mucha comida, ¿verdad? Es que tengo 18 botellas de whisky, pero no me gustaría de tirarlas, la verdad. A ver, las vendas sucias. Eh, coge la infección, es mejor que de esas. Vamos a tirar todas las vendas estas sucias. A ver si puedo quitarme peso. Exactamente, me he quitado peso. Las vendas esas es que no las utilizo, entonces me las quito y ya está. Y las máscaras de gas pues no las voy a tirar. Tengo tres ahora mismo, pero no me gustaría tirarla. Vale. ¿Qué más tengo? Kit de reparación. Dos silbatos de policía. Y... Y y es que tengo ocho baterías. No pasa nada, ¿vale, Tengo muchísimas más baterías en la... O sea, ¿vale? Todas estas cosas las que hemos tirado. Hemos tirado bastante cosas. Y... Y en la taquilla que tenemos en la base Tengo mucho más batería Así que no os preocupéis Si la he tirado Qué cabrón De verdad, eh ¿No me va a dejar de pasar o qué? Vale O sea, que hay, hay que milimetrar el tiempo De que pasa la máquina Porque si no se pone en medio Déjame pasar, déjame pasar Vale Ahí, ahora. Perfecto, ¿eh? Vale Pues supongo que habrá que ir detrás de la máquina esta máquina porque ahí viene otra Uy, sí, No, no, no, no, no, no, no Vale, vale, uff Ah, me tengo que subir aquí en lo harto Vamos a probar a subirnos No puedo, ¿no? Si yo me pongo aquí, me deja pasar Ahí Vale What? Ah, que me empuja Ok, vale Pues entonces no tenemos Podemos coger las cosas de abajo Que no hace falta de... Este me lo voy a llevar Supongo que sería nada más para activar el interruptor aquí okay. Así que todo esto me lo voy a llevar de nuevo ¿Vale? Y aunque vayamos un poco con más peso, eh, nos llevamos nuestras cosas, ¿vale, gente? Que, que son importantes. Y sobre todo las baterías, aunque las haya tirado aquí y tenga más en la base. Pero estos son bastante caras las baterías. Y. ¿Dónde está ahí el tío? Vale. Creo que la puerta que hay de allí del fondo la puedo abrir ya, ¿eh? ¿eh? Voy a esperar más que nada que pase. Y voy a ver algo, porque es que me estoy... Eh... Vale. Tengo seis candiploras ahí por la cara. A ver. Si sí pasa la maquinita. No sé lo que pasa si me encuentro de frente con la máquina, ¿eh? Pero no lo quiero comprobar tampoco, ¿vale? Ya estáis viendo que me saca la señal. Supongo que me empezará a succionar... Venga, hijo, corre. Que viene la máquina detrás nuestra. ¡No, no, no, no, no, no, no! No ha visto, no ha visto. Nos ha visto. Exactamente, no ha visto. Vale, vale, vale. Corre, corre, corre, corre. Escuéndete, escóndete, escóndete aquí. Vamos a cerrar eso, que no nos den por culo. Y vamos a seguir hacia adelante, ¿vale? Vale. Ya hemos perdido los efectos, me parece, del júbilo. Y a ver, yo creo que aquí tiene pinta de que va a haber un boss ¡Uy, no! ¡Espera, espera, espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera! Vamos a ver. Es que no me puedo mover, ¿vale? Eh, tengo demasiado peso, tengo 40 de 31, y así no me voy a combatir, ¿eh? Eso es trampa. Vamos a ver. Esto lo vamos a tirar ahora. Vamos a tirar una palanca, la ganzúa me la guardo, eh, la bomba la vamos a tener a, a la mano ¿Vale? Y... Eh, ¿Qué puedo tirar más? Tengo 38 Vamos a tirar las botellas de whisky Yo lo siento, pero pesan demasiado, ¿eh? Exacto ¡Corre, corre, corre! ¿Puedo hacer algo? O simplemente... Espérate, le vamos a tirar una bomba toma bomba se ha vuelto loco eh. a ver, aquí nos podemos esconder cosa que no quiero ahora mismo El manual de inicio rápido me lo voy a llevar aquí tengo otra nota Vale. Exactamente, tengo aquí un kit. Una estación excelente, vale. Aquí me puedo curar, me puedo hacer Me voy a hacer un par de bálsamos más curativos. Vale, y así ya las tenemos. Y las vendas estas antisépticas también nos las vamos a hacer, ¿vale? Ya que tenemos vendas buenas. De momento no voy a hacer nada más porque después me faltan las cosas. Vale, tenemos que pelear con la máquina, ¿eh? Me puedo montar en el. Aquí tengo otra máquina, aquí arriba, pero no me puedo montar en ella. A ver. Estoy mirando a, a ver si tengo alguna cosilla que me sirva para poder pelear con este, porque con los. ¿Puedo hacerme alguna arma a distancia? No, no puedo hacerme jeringuilla. Vale y tampoco pues vamos a intentar cargarnos a al tío supongo que con esto no me lo puedo cargar yo ¿no? con, con mi varita mágica está atascada por ahí tengo otra batería me la llevo y vamos a probar suerte a ver si... Oh, no. ¡Ay, no derrota, en serio, ya me lo he cargado, tres palazos. Claro, porque le hemos tirado ante la bomba. didn't realize it was patriotic like that. Look, I'm I'm doing a newspaper story uh, about how well you're all holding up down here. I think I've read that article a few times. How well, are you holding up down here? On good days, we get more things working than break down. And... on bad days? Like today, look, there's a big electronic board down there, tells us what's broken. Ironically, that works perfect. Here's a diagram. Oh, look, it's time for my tea break. Ta-ra! This isn't a diagram, it's a letter. Mm. A permanent solution? Again? What kind of permanent solution is he thinking of? Whatever it is, I bet that's what got Gemma taken away by the doctors. Vale, vamos a salir del metro, y ha sido bastante mes la cafetera esta rara, ¿eh? Vaya, eh, esa batería no me la llevo, vale, es que todo, todas mis cosas están por aquí, ¿verdad? A ver, me gustaría llevarme alguna botella de whisky, Achá, ¿por qué no, porque vale. no... Todo esto nos lo vamos a llevar ya que podemos salir de aquí, ¿vale? Y todo esto sabéis que después lo puedo, puedo vender y conseguir más cositas en condiciones, ¿no? A ver, esto también. Espero que no tenga que saltar por ningún sitio. Y la salida es la de ahí arriba, me parece. ¿eh? Eh, la salida exactamente está ahí arriba. Pues eso, ya hemos eh, derrotado a la máquina. La máquina es un poco mej. Eh, más que nada yo creo que ha sido porque le hemos tirado primero la bomba eléctrica. Que ha hecho bastante. Y después con tres porrazos que le he dado, pues, pues a la, va la varita esto también es eléctrica. Y entonces, pues, normal, ¿vale? Que hace bastante daño. Hay armas mejores en el juego. Lo único que no la hemos conseguido todavía. Nos falta un montonazo de. Uy, se ha bugueado ahí un poco. Vale, y por aquí. Ya no puedo entrar. Y a ver dónde estamos ahora. Eh, vale, tengo aquí mi refugio. Que es a dónde vamos a ir ahora. Y creo que me pilla la noche, ¿verdad? Como me pilla un guardia, estamos un poco jodidos. ¿eh? Son las 5 de la mañana, aquí en el juego. Y eh, es el toque de queda, cosa que no me gusta. Que sea el toque de queda. Más que nada porque es que nos no revientan, ¿vale? Y más que ahora que, que vamos... Vale, estoy yéndome al revés. Perfecto. Mm, mm, mm. Voy a tirar algo Porque es que estoy viendo que al final Voy a tener que correr y no puedo correr Sintiéndolo mucho Vamos a tirar todas las cantimploras estas Y es que sigo teniendo Un montón de peso, ¿no? Con la. Vamos a tirar botellitas hasta que llegue a los 31 Y las que me sobren, pues bueno Me las guardo A unas malas intento pasar después por aquí otra vez Y recoger mis cosas, ¿vale? Y la pala esta La vamos a tirar Ahora que he tirado la pala, esa puerta. Sí, me puedo llevar ya el whisky, que es lo importante. Vale, porque con el, con el whisky, como ya sabéis, podemos sobornar a los guardias. Ahora creo que puedo ejecutarlos por detrás. ¡No, ¡No, no, no, no, no! Ay, que lo sabía, tío. No me puedo llevar tantas botellas. Vamos a tirar alguna. Vale. No sé por qué me... Vámonos corriendo hacia... Cago en la leche. Vamos a ir con nuestra varita. No, no, no, no te pares, no te pares. No, pare. no te pares. Supongo que por... El... Uy, vale, aquí tengo... Ah, no, no, no, que los tengo detrás, los tengo detrás, ¿eh? Los tengo detrás. Me tengo que tomar un velocín. Quiero mirar en el mapa, pero no soy capaz de... Vale, aquí, aquí, aquí, aquí. Vale, vale, vale. Oh, vale, no hemos librado por los pelos de que nos eh, pegasen Así que antes de salir de aquí vamos a, a guardar nuestras cosas, las que sobran Porque llevamos demasiadas Esto es una de las bases que tenemos, ya como ya sabéis La desbloqueamos en un episodio anterior Y eh, va, vamos a mejorar el banco de trabajo Perfecto, ya lo tenemos a nivel máximo, me parece, a nivel excelente ya podemos hacer un montón más de cositas eh, Tenemos todos los trajes, creo Exacto, tenemos todos los trajes Y aquí también podemos hacer un montón de cosas Los filtros de agua eh, Millones de ajustes, vale Eliminar el júbilo Vale, esto es por si queremos filtrar el agua de, de los sitios Pero a mí me da igual que tengamos júbilo porque así nos no beneficia también aunque después no den efectos secundarios, hemos cogido un montón de papeles. Os lo voy a poner aquí por si queréis leerlo, ¿vale? Eh, querida Penélope, he recibido tu nota sobre la última reversa de Julio. Vale. Esto por si os lo queréis leer, yo normalmente no os lo leo. Más que nada porque podéis usar el vídeo. O si no, se nos hace eterno, ¿vale? A ver. Os lo voy a ir poniendo ahí un poquito. Eh, uso adecuado del jubilator eh, Todos los empleados Vale Pues eso es lo que hemos cogido ¿Vale? Eh, ahí abajo en el En la estación Ya hemos salido Pero primero antes de irnos Vale, aquí no tengo ya más nada Vamos a encender la radio Y vamos a dejar todo lo que tenga que me sobre Por ejemplo, las máscaras estas de gas Vamos a dejar una Esta también la vamos a dejar Está ahí medio desgastada y por ejemplo las lejías Que no me van a hacer falta ahora También las vamos a dejar Y cositas que, que me... O sea, toda la carne está podría Vale, todo eso también La carne yo creo que si la lleváis encima Se va pudriendo antes Entonces yo recomiendo que la dejéis aquí en la taquilla Vale, esto también, el trozo este de carne Las patatas podridas Las vamos a ir dejando y yo creo que ya, eh, respecto a eso, me voy a llevar los dardos, los voy a guardar. Un pito de silbato lo voy a guardar también. Más dardo. Y aquí de reparaciones, las cajas fuertes, estos son inhibidores para las cajas fuertes, no los vamos a llevar. Y las baterías, por supuesto, las vamos a, vamos a dejar y solamente vamos a utilizar tres. Las píldoras, las píldoras no me ocupan mucho sitio. Y nuestro, va, nuestra varita del amor la vamos a dejar, ¿vale? Porque nos ocupa sitio y en realidad no es que de mucho. La venda esta sucia. Ahí. Y el inventario. Todas estas son las cosas que tengo aquí guardadas. Tengo bastantes baterías agotadas. Que esto lo podríamos vender, ¿vale? Así que los venderé seguramente y me gane algún dinerillo para poder traer, eh, o sea, conseguir alguna. Mejora Ahora mismo son las 6 de la mañana Vamos a dormir hasta las 4 de la tarde, más o menos Espérate que le doy a cancelar Vale, vamos a dormir Unas 10 horitas Pues listo eh, eh, eh, eh. Las cantimplora, No tengo ahora mismo cantimplora Así que la he dejado y ya no puedo Bueno, vamos a salir Y vamos a hablar con... A informar a... A Mr. Olivan Ahora ya que es de día No tenemos el problema Uy, uy, uy, espérate El cofre este estaba por aquí Sí, hija mía, tranquilita, mira que te pego un palazo eh... Vale, el tío está por aquí Así que vamos a ir en esta dirección Ahora mismo vamos con el mono de trabajo Así que vamos a aprovechar también y... Vale, eso de, de sale La misión esta Y está aquí, el, vale, perfecto Aquí ya vinimos en otra ocasión Esto ya lo he registrado Todo, realmente, vale y aquí hicimos, hicimos otra misión que que la tenemos también en otra en otro capítulo así que os recomiendo que veáis los capítulos anteriores por si no os acordáis Gem has been taken away I saw two doctors shove her into a popper Oh my goodness Why But She was digging into the tunnels that didn't come out right I, I I followed up the whole underground is sort of falling apart Oh my That's why you sent her wasn't it Not to write about the tunnel rats. I certainly couldn't print a story like that, could I? The joy's gone bad, and Dr. Verloc knows. But he's telling them not to worry. He's got some sort of permanent solution. That doesn't sound ominous at all. Well, that's sort of exactly what I thought. If I had a press pass, I could get into Hayworth Labs. And my old adulator, if you still got it. After what happened to Gemma? Dr. Verloc. He's sort of his own law there. Well, I have some personal business there. If I'm not here when you get back, if you found something out, see if you can't publish it. Those numpties out there know how to put the ink on the page, but the only articles they ever read are their own. You're getting out? How? Oh, I wouldn't even know how to get out. But you never know when I might stop printing lies. Vale, Nos sigue mandando a la misión del laboratorio. No sé si podemos entrar ahora al laboratorio de la, de la misión principal, ¿vale? Porque la misión principal está aquí. Y voy a comprobar a ver si nos han dado algo. Porque ya hemos intentado ir un par de veces a lo del laboratorio, pero no, no nos dejan opción hasta que no consigamos entrar aquí al en laboratorio. Eh, investigué por afuera, pero no, no había forma de entrar, ¿vale? Así que tenía otra misión, que era la de eh, la cabina averiada, ¿vale? Que vamos a ir hacia allí, vamos a coger el teletransporte. Y vamos a hacer la de la misión esta, la de la cabina averiada, porque tengo ya el mono de trabajo que también me lo pedía, ¿vale? Entonces, eh, la misión esta principal la vamos a obviar ahora mismo. Porque creo que no me van a dejar permiso para poder entrar. Y vamos a ir a la de la cabina averiada, que es la que nos hace falta para hablar con el poli. Vale, eh, eh, eh, nuestra casa está... Hacia hacia el otro lado, ¿verdad? Sí. Siempre me lío un poco por el mapa. Porque es bastante grande y las casas pues son muy similares. Y al final, pues me termino confundiendo. Vale. El viaje rápido este va a ser la mejor opción. Así que, para no tener que estar haciendo otra vez lo del Simón Dice. Porque ya sabéis que si pasamos entre puentes, eh, nos toca, digamos, de hacer la misión esa, de misión Simón Dice. De Simon Dice Exacto, vamos a viajar aquí Se nos va a hacer casi de noche cuando estemos por allí Pero bueno, no pasa nada ¿no? Si sí, se nos hace de noche nos metemos en una casa Y simplemente eh, Dormimos y ya está, ¿vale? O, o correteamos un poquillo por los guardias vale, Estamos ya por aquí Y está cerquita la zona, así que no pasa nada en esta zona, en la de... ¿Cómo se llama esto de aquí? Más del town, tenemos muchas misiones secundarias, ¿vale? Así que vamos a intentar hacer algunas misiones secundarias, aparte de esta. Que ya hemos terminado otra. La de... esto, creo que es la tienda. Esta es la tienda de... cashier. Come to buy or come to sell? Arthur, you're an ingenious sort of fellow. I the a buyer, a collector who likes to collect golden records. Now, I happen to know where there's three of them out in the garden district. If you'd go get them for me, I'd make it worth your while. Why don't you get them? Go to the garden district. Oh, oh, of course, of course, there's, there's nothing I'd like better <laughs> Go out there, see the old streets, but I'm, uh, so busy with the shopping and all oh, I can hardly step out for Simon Says <laughs> And you know how people are when you miss a village activity No, nowhere uh, Here's a map for you Best if you do it Vale, eh, nos acaba de una misión aquí por la cara Vale, yo simplemente quería a ver, no puedo puedo tocar el piano, ¿no? Pero no puedo entrar por ahí ni nada. Simplemente quería entrar aquí para regatear. Porque como estáis viendo, tenemos bastantes cosas. Botas de montar, tenemos Vamos a cogernos. A ver, unas botas resistentes. Te ofrece una protección leve, pero hacen ruido. El rigor. Se gasta más rápido, así que eso no me interesa. Una válvula de tubería. Aquí como estáis viendo tenemos varias cosas de mejora de estación y en el inventario le podemos vender lo que sea, ¿vale? ahora mismo no le voy a vender nada porque no me compensa de, de oh, vender sí, sí, nada pero bueno, ya podemos hacer la misión del tío este que también nos la ha dado, ¿vale? Eh, y por aquí tenía otra misión, me parece si no me equivoco, ah, no es que las plazas se parecen bastante, ¿eh? había una señora como esta como la que va por aquí caminando que nos pidió también unos bulbos de lirio me parece y creo que los tengo en el inventario ahí justo ahí encontramos una máscara en el capítulo anterior si queréis conseguir todas las máscaras intentaremos intentaré traer un vídeo de dónde están todas so todo you know you know if one of these goes off or one of the lads is in it we will have words you and i Vale, examina la, la cabina del sort. Vale, eh, entra en el laboratorio Nos sigue dando otra vez la, la misión principal, ¿vale? Creo que esta ya la hemos completado Esta simplemente era muy fácil Exactamente a ver si me sigue pidiendo la misión principal, ¿vale? Ok, eh, rincón del orador. Aquí tengo otras dos misiones. La de simpatiza con eh, el tío este. No la he conseguido terminar de, de saber cómo se hace. Así que vamos a ir a la del rincón del orador. O incluso a la de esta, la de torlitos, ¿vale? Que la tenemos aquí al lado y ya aprovechamos y la terminamos. A ver, vamos a aprovechar las misiones que tengamos cerca. Eh, Maddington Torlitros Vale, este que me pide Escóndete cerca para observar a los amantes Vale, vamos a ponernos el traje nuestro de nuevo ¿Dónde está mi ropa Vale, ¿y esto qué es? Un adulator Vale, eh, no tienes tiempo para ser amable Deja que sea por ti Esto me lo puedo poner en la cara Ah, pues mira, pues sí, me lo puedo poner en la cara. Vale. Me puedo esconder por aquí, por los matorrales. Se ha bugueado, ¿eh? Se ha bugueado ahí bien. ¡Oh! ¡Toma! They're not getting on very well are they? I wonder if I vale. can help him. Hablar con Vinny. Okay, vamos a hablar con él. Funny? You smell important. Yes, I'm a chemist, and I've invented a new cologne. I call it Mojo. It makes you smell like a doctor. You see, Beatrice has always had a soft spot for doctors. And you know how they have that distinctive smell Mojo makes you smell like that and it works not on beatrice doctors are much nicer to me but she's not have you tried giving her flowers she only likes night blooming non-suchs and where would i get those in the garden district right well good luck then <coughs> Vale, recoge unas singulares Ok, pues eso no hace falta de estar de noche Mira, aquí tenemos otra nota De otra, otro lugar de excavación Voy a mirar a ver dónde... Eh, creo que es aquí, justo Así que vamos a excavar O esto creo que otro Por la cara no ha salido aquí Acabo de cogerle no sé ni lo que he cogido Vale, esto supongo que es como una máscara Pero si nos hace... Eh, si hace que seamos más simpáticos Pues perfecto, ¿vale? A ver Esto no sé si os ha pasado alguna vez a vosotros Lo de estar en una cita e intentar darle una, un beso a la chica y... O al chico y al final llevaros una hostia Pero bueno, es bastante interesante, ¿eh? Yo espero que no os pase nunca eh, Y esta es la... La mujer, ¿no? vale. I suppose I am a little. There's room for two on this bench, you know. Oh, yes. Well, oh, I suppose I could, to not be so tall and all. I love to come here and read. Do you like books? Yes, who doesn't? I'm, uh, I've been collecting a lot of books recently. Uh, in the gar in the garden district, if you can imagine. Oh, that's so brave of you. Oh, they're not really cannibals, you know. You just have to talk to them. Don't they bring you down. Oh, <laughs> well, I suppose they would if I listened. <laughs> you must tell me all about your adventures. Well, I'd love to. I mean, oh goodness, I have to go see a chap. Do you have to? Oh, I, I sort of have to get back to the parade. Don't know when I'll be back. I'll have to make predictions, especially about the future. <laughs> oh, come back any time. Vale, pues la tía está un poco guarrilla. No sé si os ha pasado de que estáis intentando ligaros a alguien y al final pues la muchacha termina siendo una cerda. <risa> Como esta. Pues no está tirando la caña, ¿vale? Así que vamos a intentar dormir. Eh, para coger la singular en nocturna. volvemos mañana aquí, ¿vale? Eh, porque por la noche no... Vale, a ver dónde tengo yo una casa. A ver si me meto hacia el otro lado vale si me meto hacia aquí eh, tengo una casa y así podemos saquearla también y creo que ya la tengo está abierta por ahí no me voy a meter porque está el guardia y creo que esta casa ya está desalojada vale exacto, ya Vale, esa puerta la vamos a cerrar Y esta casa ya ha entrado Mira, otro kit de costura, perfecto Ahora me van a salir los kits de costura por todos lados, ¿no? Ya que no hacen falta Esto una patata podría, que no me la quiero llevar Azúcar, la nevera, vale Uy, uy, uy, uy, uy Vale, vamos a subir Lo siento, caballero Necesito dormir en su cama el este bate mm, Otro kit de costura Ahora me van a salir los kits de costura por 20, ¿no? Cancelar un momento Vamos a registrar antes de nada A ver si encuentro algo de interés Antes de, de, de dormir, ¿vale? Y eso que... Abrir... Ah, la ventana, vale. Vale, los patitos de goma valen bastante. Eso nos lo llevamos. ¿Y esto qué? Otro kit de bolsillo. Perfecto. Creo que ahora tenemos más sitio. Más espacio. Eh, podemos sentarnos. Y mira, aquí tengo otra caja fuerte que la vamos a abrir. Hay algunas casas donde están las cajas fuertes que no hemos abierto. Eh, vale, tenemos el lugar de excavación. Perfecto. ¿Otra, ¿Otro lugar de excavación? Y las notas estas. ah mira debajo de la cama? ¿Debajo de la cama? ¿Tengo algo debajo de la cama? Es que hay algunas notas donde me pone que mire debajo de la cama. ¿Y esto qué? ¿Eh, ¿Te has cepillado el pelo? Otro kit de costura. Perfecto. Y aquí me hace falta una ganzúa para poder abrirlo, ¿no? Otro, un trozo de pastel. Bueno, no me voy a entretener más. Vamos a dormir eh, hasta las 11. ¿Vale? Vamos a comer algo ahora cuando nos despertemos. Y e iremos a una, por la un singular y nocturna. Que, que hay que correr un poco para poder conseguirla. Porque hay que salir de aquí. Pero si no es de noche, no, no se puede, digamos, abrir, ¿vale? Vale, píldoras de júbilo. Nos lo llevamos. Y la sartén te la puedo quedar para ti. Y una taza de té tampoco la vale. Esto lo vamos a abrir por si me hace falta corretear por ahí. Y antes de nada, a ver dónde estoy. Podría ir por aquí. Y salirme a esta zona, ¿vale? Que es por donde tenemos las singulares Así que vamos a comer antes de, de nada me Voy a comer el trocito de pastel que le he quitado a esta gente Y me voy a beber un café O bueno, un té Y... vale, ahí viene un policía Se va a activar la alarma, ¿verdad? Se va a activar... Vale, ya, ya me ha visto una máquina de esas, Vale, no sé por dónde voy A ver... Vale, por aquí vamos bien Vale, la vamos a liar bien parda ahora Ay, puta Mierda Estoy sangrando, eh Estoy sangrando y no... no, no o sea, no me puedo curar ahora mismo, eh Vale, aquí estamos a salvo ¿eh? y, y, y voy a mirar el mapa Porque nos... Bueno, vamos a salir aquí, ¿vale? A la zona esta, ya que estamos... A ver... Si yo me vengo hacia aquí, vale O sea, tendría que por ahí Resto... Mira, el policía está ahí Cosa que no me está viendo ahora mismo Vale, no me voy a tirar que después me hago daño Ok, vamos a ir Hacia esta zona Los coches como ya sabéis Los puedo destruir, pero lo que pasa es que ahora mismo No me voy a poner A ver, el mapa, mapa Vale, por aquí, perfecto No, no, no, no, no, no, no Hay quietecito Esta es la iglesia de Simón, dice, ¿vale? Ahí tenemos que ir también. Lo único que vamos a recoger primero una singular y nocturna, que es la que nos hace falta. Sé que estoy correteando más, más de la cuenta por aquí, pero bueno. Es lo que nos hace falta: una singular y nocturna. Vale, el guardia viene por ahí. Las flores son rojas, así que se ven bastante bien en la noche. El, en la zona de interior de la ciudad no aparecen, por eso estoy viniéndome hacia esta zona. Ya de paso, si queréis, pues no, vemos también esto de aquí. Oh. <tose> A ver. Yo por ahí no me puedo meter, ¿no? No, por ahí no me puedo meter, vale. Ah. Vale, nos vamos a tomar un júbilo Ahora ya que vamos a pasar por aquí Perfecto Y como ya sabéis tenemos que Tenemos que hacer el juego de Simón Dice otra vez de nuevo Simon says, step on one lit platform. Simon, Simon. Plataforma ah, vale, You Simon Simon. Simon says, step on two platforms. Joy. You can never have too much joy, can you? Happiness is a choice. Step on three lit platforms. I didn't say Simon says. Now, Simon says step on three lit platforms. Vale. Ve. Vale que no salen ahora. Y falta una última ronda. A ver. challenge, Simon step on all the platforms. Vale, vamos a a pisar toda la plataforma rápido. Y falta una. Ahí, perfecto. Vale, ya podemos pasar por aquí. Ok. Eh, vamos a seguir buscando las singulares que creo que sí que salen por aquí por las zonas estas. Aunque no estoy muy segura porque como. Esto es la zona. A ver. Mm -mm -mm. Si no me salen aquí, pues voy a buscar por aquí, ¿vale? O sea, por la zona esta que está aquí abajo. Y yo creo que ahí sí me tiene que salir por cojones unas singulares. Yo sé que salen por las zonas de los bosques estos. ¿Vale? Y son flores que son bastante llamativas. A vale, ver, vamos a ir corrienteando un poquito por aquí. Que al principio me salían un montonazo de singulares pero ahora no me salen ninguna a ver, el juego es bastante in inmenso vale el, el mapa es bastante grande lo único que a mi gusto le falta eh, vida por así decirlo vale las casas estas son de como en gta como si nos hubiéramos metido es que ahora en un sitio que no nos deberíamos de meter me da la impresión ya que no estoy viendo a, no sé, mínimamente a gente por aquí. O alguna tienda abierta. Estos son los efectos del júbilo, ¿vale? Lo que nos acaba de, de pasar. No rayé. A ver... Me estoy dirigiendo a esta zona de aquí, ¿vale? A ver si encuentro alguna y nocturna. Pero no tiene pinta. Las flores esas que simplemente salen por la noche. Y creo que está amaneciendo, por lo cual no. Vale. Ya hemos vuelto a ver el mundo como realmente es. Y hay otro mucho más siniestro, ¿eh? Que aparece la luna como si estuviera rota. Que creo que ha salido ya en algún vídeo que otro, en algún episodio. Y eso es ya cuando tenemos unos efectos súper secundarios. Estoy correteando por aquí, más que nada, para encontrar la flor. Y.. Y aparte por, por evitar los guardias, ¿vale? Porque como es de noche... Ay, qué caminito, ¿eh? Y topa y ha buscado una flor, para una tía que nos está tirando la caña a nosotros en vez de a, al, al novio, ¿sabes? Vale. Mm -mm. Las teles estas dan un poco mal de mal rollo Vale, yo supongo que por algún sitio podré meterme aquí en el municipio Porque esto no tiene pinta de que me vaya a coger yo algunas singulares nocturna. Mira, ahí tengo a un guardia, me puedo meter por ahí, perfecto Y por ahí también me puedo meter Vale no, por aquí no tiene pinta de que haya más singulares nocturnas. Ok, eh, vale. Cabina de júbilo. Aquí que tengo. Casa de coronel. Vale, y aquí tengo otro refugio. Si no, vamos a ir al refugio este que tengo. Y nos llegaremos aquí al principio, ¿vale? Que por aquí por el principio yo sé que sí aparecen bastante singulares nocturnas. Los chungos que tengo aquí, 20.000 guardias. Y me van a pillar. Lo bueno es que tengo la, la casa cerca y entonces no pasa nada. Vale, tendría que tirar por aquí todo esto, aquí resto, vale. Pues vamos a ir... Vamos a ir corriendo, que no me cojan, por favor. Vale, vale, vale. Tengo que ir recargando un poco. Vale, vale, vale, vale. Lo tengo detrás, me va a endiñar, me van a niñar, me van a niñar, me van a, niñar. Me va a, niñar, me va a niñar. exactamente, me va a niñar una hostia Me va a niñar una hostia en 3, 2, 1, hostia, qué de guardia ¿no? Lo tengo justo en el culo Por favor, corre, no ¿te pesa el culete o qué? Mi casa, mi casa, como el Ete, vale, aquí no puedo entrar ya eso era de otra misión que hicimos en, en, en, en ese entonces. Vale, relájate un poco. Y si llegamos recto, llego a mi casa, vale. Sigue recto, no te pares, no te pares. No te pares ahí. No te pares, que lo tienes detrás, lo tienes detrás, me cago en la leche. Y puedo entrar. Creo que esa es mi casa, ¿eh? Esa es mi casa. No, no, no, esto no mi casa, pero vamos a despistarlo, ¿vale? Sí, sí, sí. Lo tengo de justo detrás. Lo tengo justo detrás, ¿vale? A ver. Está persiguiendo todo el mundo. Toma guardia. No, no, no, no, no, no. Vale. Fua, que de verdad, eh Vale, esta es mi... La, la casa esta de policía la, Ahí tengo otra misión Que acabo de encontrar Y mi casa, ¿dónde se supone que está? Mi refugio, vale Hacia aquí Las cotillas No, no, no, no No te metas ahí, por favor no sé dónde está mi casa. Estoy dando vuelta. Vale, el policía de. de ahí. Uy, van, van con la. Creo que está ahí la casa, ¿eh? No. Vale, vale, vale, vale. Perfecto, hemos llegado, ¿eh? Es que no, no encontraba la localización y no vea. ¿eh? Ok, eh, nos vamos a ir... Cancela viaje. Nos vamos a ir hacia el principio. Eh, al refugio... Del principio. Vamos a viajar. En esta zona nos tenemos que poner el traje normal. El traje este de, Andra de andrajos, porque si no no. La gente nos no mira mal. Y aquí es donde aparecemos en el principio, ¿vale, gente? Eh, como ya sabéis, aquí lo hemos cogido todo, absolutamente. Y ya no hay mucho más que hacer aquí, ¿vale? Eh, ahí tengo la taquilla de nuevo. Pero lo que he venido aquí a hacer es la, lo de la singularis nocturna, más que nada. Para poder conseguir una. Porque yo sé que en esta zona, 100% me tiene que aparecer una. Eso sí, me voy a cambiar el traje. Y nos vamos a poner el de Andrajo. Porque si no, y esto me lo voy a quitar. Como ya estáis viendo, la zona esta está bastante la mierda. Por ahí no podía subir. Uy, espérate, tengo aquí una cabina. Las cabinas eh, tienes también un, un reto, o sea, como un logro, que si las escuchas todas te, te dan también algún premio, ¿vale? O sea, un premio, no, no, un, un logro, ¿vale? Esto que... Un es, montón de... Porquería, que tampoco... Mira, ahí creo que tengo una singularis. No, estos no son singularis, pero aquí eh, fue de las cosas que vinimos a hacer al principio. Vale, esta es la zona principal La que aparece en el juego Y yo me acuerdo que por aquí teníamos algunas singulares Por eso mayormente me venía aquí Vale, ahí teníamos el juego de té de... Mira, aquí están las singulares, perfecto Vale, vuelve... Ok, vamos a coger alguna más Por si acaso Para que no nos dé por culo y todas las florecillas estas que estáis viendo, que estoy cogiendo de más, son para hacernos bálsamo, ¿vale? estos de aquí también. Está bastante siniestro, ¿eh? Como ya sabéis, aquí vinimos hace ya bastante tiempo, de los primeros episodios. Bueno, en el primer episodio, así que os recomiendo que lo veáis si todavía no lo habéis visto, si sois nuevo en el canal. Vamos a beber un poquito Ahí está Y todas las flores que me pueda llevar Me las llevo, ¿vale? En esta zona creo que me tenía No tengo ya ninguna misión Así que, perfecto Nos vamos a ir de nuevo en la escotilla Vamos a ir al... Alta cocina, ¿vale? Podría ir a esta zona Pero no voy a ir, de momento Y aquí tengo también Esto es el campamento militar Que me gustaría de probar La chaqueta que tengo vale Por último, vamos a ir al... de nuevo a ver a, a los tíos estos ¿Vale? A la que nos ha pedido la singularis. ¿eh? Esto me lo llevo Todo esto me lo llevo Y vamos a terminar por aquí el episodio de hoy, ¿vale? Hoy solo hemos hecho dos misiones La del... Torbellino y la otra que hemos tardado un poquito en hacerla la de salir de las alcantarillas, bueno, alcantarillas estación de tren vale, por aquí este lo vamos a descolgar y creo que el cofre este ya lo cogí, ¿vale? este lo vamos a, a quitar y lo vamos a dejar ahí que está ahí colgado el pobrecillo Vale, ¿me puedo meter hacia aquí? Perfecto Vale, pues por último Vamos a... ¿Dónde está mi teletransportador? Aquí está ¿Esta es la torbellino? No, vale, torbellino Perfecto Pues vamos a... Do... A le transportan, ¿no? Favor, no de y ahora más o menos cuando salga ya Será más o menos de 10 Y si no, duermo un poquito más Para que se nos haga de día Y entregarle la flor nocturna ah, Vale, eh, son las 4 antes del amanecer Por lo tanto, es plena noche Vamos a dormir hasta las... Pues no sé, hasta curarme un poco la salud, que me falta algo de salud Y ahora ya le entregamos la flor Y por ahí estaría el episodio de hoy, ¿vale, gente? Eh, vamos a subir, espero que no sea de noche, que no me haya equivocado Se nos ha hecho un poco de noche Ah, vale, no, se está haciendo de, de día, perfecto Oh, well, look, sure? Uy, espera, espera, espera espera, Nada, mujer eh, Que me había puesto yo el traje Nada Vale, no, tú no has visto nada Este era el club reformatorio Que aquí ya entramos Podríamos entrar de nuevo Para ver si conseguimos algo nuevo Porque creo que ahí me faltaba Conseguir una máscara Así que mmm, ya por mi cuenta A lo mejor entro porque si ya lo habéis visto No es plan de que lo estáis viendo cada dos por tres A ver y vale. Estaríamos cerquita ya del punto Vale, con la tía esta Ay, Con esa mujer tenemos también otra misión Por lo cual Vale, aquí está lo de la cabina Que al final no Nos ha reparado, ¿qué no se sé si pasa? Ahí vale, está, sigue ahí y bueno, nos vamos a, vamos a darle la flor. Espero que se termine la misión esta. A bouquet. You're a gentleman and a scholar. It's just I never know what to say. She's so sparkling and I'm I'm a bit of a clot. Maybe I could sort of hide in the bushes and Vale, nos vamos a esconder ahora por los matorrales y le vamos a soplar al tío este lo que, te, lo que tiene que decir. Escóndete de cerquita. Venga, vamos a esconderlo cerquita. flowers benedict I just don't know if I'm the right <risa> girl for you darling without you I'll fade away just like these flowers darling without you I'll shrivel up and die just like these flowers oh that's awful I think should forget about me lo deo de no la, no la mucho eh No me puedo mover. ¿eh? Escóndete cerca y sigue. But darling, I could never forget you. But Beatrice, oh, I could never forget you. Oh, I could eat all the joy in the world and you'd still be stuck in my head, like one of those songs that goes round and round and round and you can't stop it. And it's driving you crazy. Don't add lib. So now I'm a bad song. Está Madre mía, un romántico empedernido lo llama, ¿eh? Vale, escóndete en un lugar cerquita. Mira, nunca sabes cuando verás a alguien por la última vez. Y luego, se van a Y esperabas que no hubieras dicho todas esas cosas. Nunca sabes cuánto tiempo tienes con las personas. ¿Qué? Solo, me dices un poco de tiempo. Not that awful, really. Oh, alright. I suppose it is better than being alone. We owe it all to you. Here. I want you to have my mojo. Cheerio. A ver, fórmula de embrujo. Ah, mira, ahora puedo hacer un embrujo. A ver lo que nos han dado. Vale. Eh. Esto son las solicitudes, ¿vale? Y creo que estará por aquí, ¿no? Lo, de la... lo del embrujo Antes de... Pues no sé dónde me ha dado lo del embrujo Pero bueno eh, Aquí vamos a dejar el... Ah, mira, ahí está, lo de la poción Aquí abajo, ¿que lo he visto? Vale ¿Esto qué me pide? Eh... Armario de elaboración de cocina, vale o sea, vinagre, ¿no? Me pone ahí. Vaporizador vacío y Uy, cloro. Uy, el, pues no vea eh, la colonia que nos vamos a mostrar en el cuerpo, vamos. Eh, nada, chavales, eh, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo. Eh, un saludito para todos vosotros. En especialmente para los últimos suscriptores que son... Eh, los últimos comentarios que me habéis puesto. Que serían la upgrade. Eh, un saludito para vosotros dos, que sois... Eh, un gatito y una personita muy muy maja eh, después también tendríamos por ahí Alan Scor Torres, otro saludito para ti y otro para Cirso, que han sido los tres últimos comentarios del, del canal así que hasta la próxima chao, chao